Muy buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que algo inesperado. Eh, yo no estaba teniendo tiempo para... tanto tiempo para el canal y ahora estoy metiendo un video por día. Eh, bueno, estamos acá eh, en la quinta etapa de lo que pienso que van a ser siete videos sobre la configuración de KDE, ¿está? Te voy a mostrar en este video lo siguiente. ¿Cómo cambiar la imagen de fondo del escritorio? ¿Cómo cambiar la pantalla de bienvenida? ¿La pantalla de carga del sistema operativo? ¿Cómo cambiar la pantalla de inicio de sesión? Cómo configurar el panel, o sea, lo que se llama barra de tareas en Windows, es panel en Linux, cómo configurar ese panel, bien configuradito, todo bien hecho, ¿está? Eh, cómo empecé el escritorio en general, además de todo eso, cómo cambiar el puntero de ratón, cómo cambiar iconos y cómo cambiar apariencia de ventanas. Pero atención, todo sin utilizar herramientas foráneas ni externas. Todo con lo que es nativo de KDE. La verdad que está notable, sí. es algo distinto, pero que está buenísimo. Esta saga de videos eh, se enfoca en la configuración que tiene que ver con KDE y de ahí no salimos, no hacemos nada raro, nada extraño, ¿está? Así que vamos a iniciar sesión en este sistema operativo que está virtualizado. Porque de otra manera sería muy difícil que yo te pudiera mostrar un montón de cosas que hago con el sistema. Para eso tendría que filmar con un teléfono o con una cámara la pantalla de mi computadora y quedaría bastante desprolijo eso. Así que te lo muestro virtualizado. ¿tá? Vamos a cerrar esta ventanita y lo primero que vamos a hacer es cambiar el fondo del escritorio. A mí las imágenes así grotescas como esa o simplonas que no dicen nada no me gustan. Es una cosa personal. Entonces la voy a cambiar. Clic derecho, configurar escritorio. Primero que nada. ¿tá? Bueno, acá tenemos las únicas, las únicas dos este, imágenes que hay. Yo cambié esta hace un ratito solamente para, no sé, como algo medio novedoso. OpenSUSE viene con esta que es bastante fea realmente. Mirá cómo se cambia. yo le Tengo solo dos imágenes. Ahora un rato vas a ver que va a haber muchas más. Por ahora vamos a manejarnos con estas dos. Si me interesara una de estas dos, yo haría clic. Izquierdo sobre una de ellas y le daría a aplicar simplemente con eso hace una especie de fail de desvanecimiento y se pone la imagen. No es que esté mal esta imagen, pero a mí no me gusta. Una imagen toda verde con una parte derecha ahí sin mucha gracia, está mmm, como que no. Y esta es demasiado grotesca también. Me parece un dibujo fractal de la orilla de la playa. No, no para eso quiero la orilla de la playa. Estás enojado, sentís que te perjudicaron. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para elegir otro tipo de imágenes? Voy acá. Obtener nuevos fondos de escritorio. Cuando apretes ahí, la máquina lo único que va a hacer es fijarse si estás conectado a Internet y descargar de Internet vistas previas de un montón de imágenes hermosísimas. ¿tá? Otras son una porquería, obviamente, pero bueno, ¿tá? son compañeros que colaboran con todo ese, ese depósito de imágenes. Lo que es una porquería para uno puede ser buenísimo para otros. Eh, hay una canción de Rubén Blades que dice eso, eh, todo se une con del cristal con que se mira. Lo que para ti es bonito, para otros es una porquería, dice el tipo. Bueno, así es. Bueno, bien, obtener un nuevo fondo de escritorio. Le doy ahí, si la máquina está conectada a internet, eh, van a empezar a aparecer vistas previas de imágenes. Lo que voy a hacer es agrandar la pantalla, ¿tá? porque ya es bastante pequeño eh, el, el sistema virtualizado centrado en, o, o, o colocado en mi escritorio, como para que yo todavía... Eh, como para que se me complique mucho viendo imágenes pequeñas te voy a mostrar antes que nada lo siguiente hay varias formas de visualización de todo esto eh, yo estoy aquí en el modo de vista previa te voy a mostrar lo que es el modo de vista de iconos para que veas cómo cambia ¿Ves? con una pantalla grande, amplia el modo de vista de iconos puede estar muy bien demora un poco más en, en, en completarse la acción porque carga un montón de imágenes más Recordemos que carga vistas previas, ¿tá? no carga las imágenes en sí hasta que vos las instales. Y después tenemos también el modo de vista en mosaico. ¿tá? Ahí te mostré más o menos unas cositas que se pueden hacer. Yo lo voy a dejar acá en el modo de vista previa por el tema del video, para que se vea mejor, para que tú lo recibas mejor, lo recepciones mejor cuando estés viendo. Otra cosa más que te puedo mostrar es que vos podés seleccionar categorías. Acá hay unas categorías generales, muy poquitas, ¿está? No son como las listas de reproducción de mi canal que son 800 y la madre. Acá son 5 o 6 y ya está. Si te gusta mucho la naturaleza, bien, seleccionás Nature y ahí te muestra solamente las opciones relativas a eso. También solo animales, por ejemplo, arte abstracto, bueno, fondos de pantalla diversos, bla bla. Yo prefiero dejar todas las categorías. Acá en todo te da la opción de solo actualizables, esto nunca lo usé, honestamente. Y solo instalados, lo cual no nos va a mostrar nada porque por más que ya haya eh, dos imágenes instaladas, que son las que vimos al principio, esas son las que ya vienen con el sistema, o sea que no se cuentan en este caso. Para que te des cuenta, voy a hacer clic ahí, ¿ves? No hay novedades que mostrar aquí. Estos son solo las instaladas por ti. Por lo tanto, a partir de que instalemos imágenes, van a empezar a aparecer en solo instaladas. ¿tá? Pero yo lo dejo en todo, todas las categorías, todas las imágenes... Y acá, primero, lo más reciente, esto es discutible, pero a mí me gusta primero lo mejor puntuado. Valoro mucho la gente que se toma el trabajo así como de dar likes en los videos o de decir que no les gustó o lo que fuere. Valoro mucho el trabajo de la gente que reporta cosas en el buen sentido, que da su opinión, que, que califica, etcétera, etcétera, porque eso nos da a nosotros una idea principal, previa y general. podremos estar de acuerdo o no, pero... Yo prefiero hacer así, primero lo mejor puntuado, vas a ver cómo ahora cambian las imágenes. Entonces supuestamente está lo más lindo o lo mejor, está de entrada. Esto me parece horrible, horrible, esto me parece grotesco, esto me parece feo. Eh, voy a seguir bajando, feo, feo, no me gustan las marcas, el sponsor no me gusta, por más que me encanta KDE no me gusta que diga KDE mi escritorio, es como ponerse un buzo que diga Nike, acá me parece espantoso, yo qué sé, pero bueno, cada uno con su tema, ¿no? Ya ves que yo seleccioné las mejo los mejores puntuados y son realmente muy malas, a mi modo de ver, las primeras, pero acá empiezan a aparecer las lindas, para mí. Me gusta esta, así que le doy a instalar, continúo, está esta me gusta también, porque lo sencillo, lo que no tiene demasiado color, ayuda a que, no, a que el ojo no se confunda cuando está mirando el escritorio. Si vos tenés un montón de iconos y además pones una imagen muy colorida, eh, se te va a dificultar para usar el escritorio. Está para encontrar los iconos que necesitas y todo. Y queda como confuso. Le voy a instalar a esta, que es un dibujo fractal, que me gustó. Esto me gusta el espacio, pero no me gusta esta imagen. Esta tampoco, me parece muy simple. No, no... Eh, demasiado sobrecargada de efectos aunque nah, nah, nah, aunque no eh, a ver no no ahí está en la precarga cada tanto hace una precarga de las imágenes que vienen por eso se pone así como como en fade como en desvanecimiento ¿tá? estas no me están gustando realmente esto es demasiado grotesco como les decía imágenes demasiado grandes bueno, vamos a instalar esta ¿tá? y vamos a instalar alguna vamos a hacer lo siguiente Acá en el botón buscar yo puedo poner un texto. ¿tá? Voy a poner eh, red, color rojo. A ver, a ver qué me trae. Y le voy a dar enter. Y voy a esperar a que cargue. A ver algún fondo rojo. Algún fondo que llame la atención. ¿no? Este, ahí empiezan a aparecer. O esto de red no tiene nada. Quizás red no fue la mejor palabra. ¡Oh, mirá qué interesante. Este me encantó. Este me encantó. Bueno, esto te puede pasar a veces también. Viste, dice, escoja la opción. A veces los desarrolladores ponen varias opciones de descarga para la misma imagen. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo elijo las no logo. Las 4K, ojo, porque están buenísimas. Todo lo que es 4K está buenísimo. Pero acuérdate que esta imagen es una imagen que vas a tener en el escritorio todo el tiempo que tengas la máquina prendida. Y cuanto mayor calidad tenga esa imagen, más consumo de RAM estático vas a tener. Por lo tanto, las de 4K, yo diría que las HD también. Y es bastante HD. Así que le voy a dar HD y no logo. Ta. Asumo que no logo quiere decir que no vas a ver ningún logotipo en la imagen en la pantalla. No sé lo que es no logo. Pero yo siempre instalo no logo y siempre me pasa eso. Así que no sé. Instalar. Y la última que vamos a instalar es esta. Ves que vos podés instalar múltiples a la vez, ¿verdad? La misma, la misma cuestión acá. HD, no logo, instalar. puedes instalar y desinstalar. A la vez, multiplicidad de imágenes. No tenés por qué esperar a que la imagen esté instalada para, para seguir instalando cosas y demás. ¿tá? Bueno, hasta ahí estoy contento le voy a dar cerrar. ¿tá? Ahora ves que aparecieron todas las imágenes aquí. Ahora sí. Si vos quisieras añadir una imagen, no descargarla de internet, sino agregarla desde tu máquina, simplemente tenés que hacer esto. Le das añadir imagen... Y acá yo no tengo imágenes. No, no vamos a encantar nada porque esto es un sistema recién instalado. No tiene absolutamente nada. Pero si acá hubiera una, por ejemplo, le darías a imagen. La buscaría y te aparecería ahí. Cuando le das a aceptar, te aparece ahí. Está, vamos a probar algunas de estas. Vamos a probar esta, por ejemplo. Le hago clic izquierdo y luego aplicar. está queda bastante prolijo, bastante potable, digamos. Pero no es de mi mayor agrado. Vamos a darle clic a esta y a aplicar. Esta está muy bonita. Pero si tiene un, como una... Como una grotesquez ahí incluida. Vamos acá, a ver, a probar esta. Esta está más o menos bien. No me gusta nada a mí tampoco. Es ¿eh? como me pongo a escuchar música de no me gusta, no me gusta, no me gusta. Molesta, incomoda. Te estoy contando algo real. No sí, estoy sí. haciendo circo. Vamos, vamos a probar, antes de dejarla del barco, vamos a probar esta. Que está, está oscurita. Esta está, esta sí me gustó. Aunque usted no lo cree. Esta sí me gustó. ¿eh? Voy a minimizar acá. Está, está bonita, está bonita, eh, la imagen que decidas que es la mejor para tu fondo de escritorio va a tener que definir todo el ecosistema y el entorno, si yo usara una barra de color rojo y una ventana de color verde fosforescente no quedaría bien, ¿tá? entonces tengo que pensar eso primero, ¿Qué, ¿qué me interesa más? ¿un color claro? así como este, eh, mirá, mirá qué lindo queda esto con el color gris que ya viene ahí, Queda bastante discreto, el color azulcito, celestito de, de, de las carpetas y el color grisito de, de los iconos, queda bastante bien, ¿verdad? Pero bueno, vamos a complicarla un poco y vamos a ir por eh, esta cuestión, ¿está? De, de, de configurar bien las cosas, no vamos a decir, ah, esto quedó bien, tá, ya está, me ahorro hacer todo lo demás. No, no, no, vamos a hacer todo. Bien, ahí tenemos cómo se cambia el fondo del escritorio. Te voy a explicar una configuración más que no estaba anotada ahí, pero que es importante. Cuando yo hago clic derecho me aparecen 788.459 opciones. Bueno, eso se configura desde acá, mira. También le damos configurar escritorio. Vamos a acciones del ratón. Aquí. Botón derecho. Está bien. Botón derecho es un botón que hay que utilizar para el escritorio, porque si no, no podrías hacer nada. No, no podrías configurarlo no podrías cambiar la imagen del fondo, no podrías hacer un montón de cosas así que vamos a ir al botón este que es añadir acción y en realidad no vamos a añadir nada, vamos a sacar cosas de ahí eh, vamos a añadir panel no, yo no voy a añadir ningún otro panel o sea que ese botón no lo preciso ¿tá? esa opción no la preciso, cuando yo hago clic acá a ver cuando hago clic aquí por ejemplo me da la opción de añadir panel ¿tá? esto no lo voy a usar yo así que voy aquí añadir panel no actividades no Honestamente, no las utilizo bien las actividades de KDE. ello no puedo vivir sin ellas perfectamente. Si a vos te gustan, está bien. Yo realmente lo voy a sacar eso de ahí. Eh, bloquear pantalla. Mmm, si lo tenemos en el menú, pantalla, no. no Bloquear la sesión, está, no. Así que bloquear pantalla con un clic derecho, no. Eso es bien de Windows. ¿tá? Salir, menos todavía. Con clic derecho, salir, no. Para eso es menú. Aquí, salir, y acá, bloquear, cerrar, cambiar de usuario, dormir, hibernar, reiniciar, apagar, lo que quieras. Abrir con Dolphin, configurar ta ta, ta ta listo, aceptar. mira qué diferencia, no va a ser demasiada, pero va a ser algo. Clic derecho, ya son menos las, las opciones. Menos posibilidad de hacer macanas. En Uruguay la macana, yo ya expliqué lo que es, este, no sé si en otros países de América Latina, este, no quiero decir explícitamente lo que es una macana, porque tendría que decir una mala, mala palabra, ¿está? Pero es el, el desecho biológico de los mamíferos, ¿tá? Eso es hacer una macana, hacer eso. Bueno, vamos a seguir acá. ¿Desplazamiento vertical cambiar escritorio? No, lo voy a eliminar directamente. Esto, esto quiere decir que con la, con la ruedita del ratón vos puedas cambiar escritorio, entre escritorios. Yo lo voy a, te voy a decir que no porque no voy a configurar los escritorios de KDE, los virtuales, ¿tá? Quizás habría que hacer otro video para eso, pero eso, ahí no voy a entrar. ¿Botón central en el escritorio? Nada, así que lo voy a eliminar esto. ¿Tá? Podés añadir las acciones acá también. ¿tá? Pero yo realmente te recomiendo que lo dejes así. ¿tá? Aplicar y aceptar. Clic derecho. Ahora tenemos todo lo necesario como para seguir trabajando y para no mandarnos macanas. ¿Está bien? Pantalla de bienvenida. Bien, bien, bien, bien, bien. Vamos a ir al menú de inicio. Vamos a poner bien, ben, bienvenida. ¿tá? Pantalla de bienvenida. No esta bienvenida, porque esta bienvenida, mira lo que es. La bienvenida del camaleón es eso. ¿Está? Lo que nosotros queremos es configurar la pantalla de bienvenida. Muy bien, tenemos esta, que es la que está predefinida en mi sistema operativo, cuando va arrancando, va mostrando esto, lo mismo, lo dicho. Si te gusta alguna de estas, la marcas y ya está, esta ya está predefinida. Pero vamos a obtener nuevas pantallas de bienvenida. Es el mismo exacto razonamiento. Entro aquí, maximizo... Eh, voy a ir a primero lo más puntuado, lo mejor puntuado, aunque ya vimos que eso no es demasiada garantía de nada, pero es una opción más acertada a mi modo de ver. Y acá eh, vamos a elegir algo que nos guste. Esta está buena. Esto. Ver al sistema. Mira, con este fondo de pantalla que tenemos, ver al sistema arrancando así me parece fabuloso. Así que lo vamos a instalar. Y vamos a ir para abajo. A ver a ver qué más puede haber, porque hay fondos de anime, o anime, no sé cómo se diga. Eh, bueno, tenés, acá tenés que instalar y probar. A mí me gustan eh, estos dibujos ficticios sobre el espacio también, ¿no? no es este caso, pero está. Eh, bueno, vamos a ver la calavera. Vamos a instalar la calavera. ¿Está? Y la vamos a elegir a la calavera. Te va a mostrar eh, cuándo vas a apreciar ese cambio. Cerrar. ¿Está? Si yo hago clic y le doy a aplicar, no va a pasar nada, porque esta es la pantalla de bienvenida, cuando el sistema está iniciándose. Así que voy a ir a la calavera, a ver a ver si se puede probar desde acá, con ese botoncito. Bueno, así va a iniciar el sistema cuando vos hayas elegido este, esta pantalla de arranque. ¿tá? Eso yo honestamente no lo sabía, lo acabo de descubrir ahora. Lo, de, lo del play, ese que tiene ahí. A ver este. Bueno, es solamente una imagen ahí. Vamos a dejar el de la calavera solamente porque es algo novedoso. El de la calavera quedaría bien con el barco. el barco ese es medio pirata. Eh, vamos a elegir la calavera. El Skelet Animated Skeleton. Me hace acordar al juego Auteria. Que yo lo jugué durante, durante un montón de tiempo, hace muchos años. En los Skeletons. Así que le voy a dar a aceptar. Para ver este cambio, vamos a reiniciar el equipo. Vamos a reiniciar el equipo. Acá. Y vamos a apreciar eso que te estoy diciendo. A ver, ¿cuándo es que se ve esa calavera, ese skeleton? ¿Tá? ¿Viene o no viene? Vamos, skeleton. ¿No apareció el skeleton? A ver. Quizás sea acá. ¡Ay, vaya! Después que inicias sesión, aparece el skeleton. ¿Tá? me gustó! Me gustó. Bien. Ahí tenemos el sistema que estamos empezando a configurar. ¿tá? Te mostré hasta ahí. Pantalla de inicio de sesión. Ahora sí, la pantalla en la cual el sistema se va a quedar eh, esperando que, pongas unos, que selecciones un usuario y pongas una contraseña. Vamos a ver eso. Para cambiar la, la, la pantalla de inicio de sesión, ponemos SDDM. ¿tá? En OpenSUSE es así. En otro sistema puede ser que tengas que poner inicio de... Ahora vamos a probar. Inicio... Inicio de sesión te aparece igual. ¿tá? Pones SDDM o pones inicio y te aparece la pantalla de inicio de sesión. Configurar el gestor de inicio de sesión. Acá seguramente sí vamos a tener que poner la contraseña del superusuario para continuar. Lo mismo, obtener nuevas pantallas de inicio de sesión. Acá tenés algunas ¿tá? para que veas. Voy a cerrar acá por un segundo ¿ves? para mostrarte esto. Acá tenés algunas que pueden estar bien. A mí honestamente no me gusta ninguna. Aunque usted no lo crea. Esta es la que más me gusta de todas. Esta se ve bastante bien también, pero realmente esta parte en el medio da aspecto como de, de viejo. Si te gusta lo, lo vintage, está todo bien, pero a mí, a mí, no, no, a mí me gusta, pero no es, mi, no es el caso. E ese vintage no me gusta. Nuevas pantallas de inicio de sesión. Voy a maximizar, ya sea con doble clic aquí o con el botón maximizar-desmaximizar. Y lo dicho anteriormente. Acá no tenemos un combo box, no tenemos un, una, una, una lista desplegable. Acá tenemos unos OPT box. No sé qué es, cómo se llama esto. Circulito, bueno, no importa. Este, ordenar por puntuación. ¿Tá? Ese es mi sistema. Yo te estoy mostrando cómo hago yo las cosas. ¿tá? Vos hacé como vos quieras. Este me gusta, pero hay algunos, algunas cuestiones. Por ejemplo... Hay pantallas de inicio de sesión que muestran mientras estás poniendo la contraseña. Hay otras que muestran un solo carácter. Hay otras que no muestran nada. Así que tened cuidado con eso. Yo voy a elegir esta que la conozco bien, está buena. Le voy a dar a instalar. Y voy a instalar un par más, ya que estamos. ¿Ves? Contraseña de root, lo que te decía hoy. Eh, ¿Cómo era esto? Dale, pegué de entrada porque las, obviamente no es la misma contraseña de root que uso en las máquinas virtuales que la que uso en mis máquinas, o en mis máquinas, a ver, a ver, esta, esta está buena, también la conozco, vamos a darle a instalar, y vamos por una más nomás y listo, vamos a darle vista de iconos, a ver si se ve mejor, esto no tiene esa vista grandota que tenía el otro, ¿se acuerdan? No me acuerdo cómo se llama, pero bueno, tá. no importa. Y vamos a instalar eh, esta. Tá. Como ves, es todo muy fácil. Es simplemente seleccionar fondo seleccionar pantalla, seleccionar esto. está En KDE se te hace muy fácil. Linux te lo hace fácil y KDE también. KDE más todavía. Listo. Ves que acá dice eh, que acá decía antes instalar. Ahora dice desinstalar. Es porque ya está pronto. Tá. Le damos cerrar. Y, y están acá las pantallas que acabo de instalar. Esta es una. A mí me gusta mucho esta, está muy buena. Se llama Ocean. Después está esta que se llama Suite, que también está muy buena. Parece que es un desarrollador, el mismo es, ¿no? A ver. Eliver Lara. el Lara, claro, por la misma foto. mira no sabía tampoco eso. Esta no la conozco. Simplemente por eso vamos a, a seleccionarla. No, a ver, vamos a conocerla entre todos. Ay, cuando la conocí, arranca... Le damos a aplicar, otra vez le damos los últimos permisos y le damos a aceptar. Y ahora sí vamos a reiniciar el equipo otra vez. La vez anterior hubiera sido necesario solamente cerrar sesión e iniciar sesión de vuelta. Ahí le reyó, pero bueno, son errores que, que, que pasan y que quedan en los videos justamente para que los veas, porque del error se aprende. El error es... Está infravalorado, ¿tá? está valorado por debajo de lo que vale. El error es valiosísimo. El error ayuda a aprender y ayuda a enseñar también. Bueno, ahora sí va a aparecer eso que seleccionamos nosotros, esa pantallita del jaguar en la montaña y eso. Y se va a quedar ahí hasta que pongamos usuario y contraseña. ¿tá? En tres, dos... Falló Linux, yo, la verdad que mi, mi cronómetro biológico siempre es, es excelente, pero fallo de Linux, vamos a hacer? Bueno, bien, acá lo tenemos, mirá, ¿ves cómo se empieza a embellecer? ¿Ves cómo empieza a quedar más bonito tu sistema operativo Linux? He escuchado tantas veces gente que dice que Linux es feo, que me dan ganas de acogatarla a la gente así. Que... ¿Vos Bueno, sabes lo que decís? Lino es más lindo que más que qué lindo. Eh, no, pobrecita, la gente que no entiende. Bueno, vamos a darle... Ahí. Esa, ese círculo sin foto quiere decir que mi usuario no tiene foto. Cuando mi usuario tenga foto, esa foto va a aparecer por todos lados que, donde se requiera esa foto. ¿tá? Te voy a mostrar cómo se cambia la foto más allá de que yo ahora no tenga eh, imágenes acordes en el sistema operativo como para como para mostrártelo bien, pero igual te voy a mostrar cómo se hace. Mirá qué fácil desencadena. Vas acá, tocas la foto del usuario y ahí te dice, eh, te deja cambiar algunas cosas, entre ellos la contraseña, activar privilegio de administrador, no lo hagas nunca esto. Iniciar sesión automáticamente, no lo hagas nunca esto. Prestame atención. Aumentan los riesgos de seguridad. Con esto aumentan al 500.000% los riesgos de seguridad. Y con esto aumentan al 500.000% más. O sea, que tenés un millón por ciento de problemas de seguridad a partir de que activas estas dos cosas. ¿tá? Así que no lo hagas. Considero que una persona se puede equivocar. Vas acá, escoger de la galería o cargar de archivo. ¿tá? Yo le voy a dar escoger de la galería porque no tengo nada en, en la máquina, como acabo de decir. El gatito. Está listo. El gatito. Aplicar, aceptar. ¿tá? Ahora aparece el, la imagen del usuario y va a aparecer en la pantalla de bienvenida y en todos lados. ¿tá? O sea, si, si reiniciamos la máquina... Por alguna razón lo vas a ver. Bien. Configuración del panel. ¿Está? Configuración del panel. Esto es muy importante. ¿Ves esto que, que está acá? Esto es escritorio 1, escritorio 2. Voy a hacer una carpeta acá. Voy a hacer, no sé, archivo de texto. Está en el escritorio 1. Y cuando cambia el escritorio 2 vas a ver que sigue ahí. Así que no sirve para nada. Por lo tanto, voy a eliminar esto y voy a eliminar los escritorios. No me gustan los escritorios virtuales. A mí no me gusta. Yo creo otro usuario que tenga otro escritorio. A mí los escritorios virtuales jamás me gustaron. Eh, vamos a configurar el panel y a sacar eso de ahí. Espera, espera. Bueno, vamos a vuelta. Vamos a ir acá. Clic derecho. Configurar los escritorios virtuales. Setear esta ventanita. Vas al escritorio 2 y le das eliminar y aceptar. Listo, ya fue. No hay posibilidad de cambiar entre escritorios virtuales. Vos podés agregar los escritorios virtuales que quieras, podés pues, agregar. Y si a vos te gusta eso, ya sabrás cómo hacerlo o habrá cualquier cosa. Si te gustan los escritorios virtuales, hay 50.000 eh, videos por ahí en YouTube para que vos consultes. <risa> Así que, bueno, un poco en broma, un poco en serio. Bien, vamos a configurar el panel. Clic derecho, editar panel. Bueno, primero que nada, a mí no me gustan los paneles estáticos. A mí me gusta que se vayan los paneles cuando no se necesitan. O sea, no se utilizan casi nunca. O sea, que ¿para qué lo voy a tener ahí clavado abajo de la pantalla, ocupando un espacio que puede ser llenado por otra cosa? Así que voy a dar más preferencias y le voy a dar ocultar automáticamente. Está, Eso es lo primero que voy a hacer. Se fue. Y ahora, ¿cómo hago para recuperarlo? ¿Cómo hago? Fácil. Voy bajando con el ratón. Y cuando el ratón detecta el umbral, bueno. Esto, porque es una máquina virtual, esto no te va a pasar a vos. ¿tá? Le voy a dar este, a la tecla menú en este caso. La mal llamada tecla Windows, esa tecla que no debería estar en los teclados, porque el teclado es un elemento para una computadora, no un elemento para Windows. Es una vergüenza. Las, los, las compañías que ponen la tecla Windows ahí, yo lo que hago es taparla con una cinta negra. No, no, no yo no uso Windows, ¿por qué tengo que fumarme el logotipo de Windows en una tecla de mi teclado? ¿por qué? por qué con todo lo que hay atrás de eso pero esa tecla, que se, se debería llamarse menú que en realidad se llama menú desde la época de la taquigrafía y, y demás y de la dactilografía se llama win, o se llama banderita de, del demonio ¿tá? así que lo que voy a hacer es apretar esa tecla que para mí es menú y va a seguir siendo menú toda la vida estaría mal que le pusieran el pingüino de Linux también Pésimo estaría eso, porque eso es, cortés, es ir contra lo que el usuario quiere muchas veces. Bueno, si, si vas bajando con el ratón y no te aparece, le das así. Pero en realidad no te va a pasar. Esto me pasa a mí porque es una máquina virtual y a mí cuando me salen mal las cosas por culpa de que los programas funcionan mal, me pongo me pongo violento. La pregunta que yo hago es... A mí no me hables. Así como te lo estoy diciendo a vos. Este, entonces, bueno, bien. Lo que vamos a hacer es clic derecho, editar panel, vamos a seguir trabajando con el panel. Esto no termina acá. ¿tá? Como el panel se va, se, se esconde, a mí me gusta que sea más grande el panel. ¿tá? Ahí, por ejemplo. Ahí me parece bien. Si total lo voy a ver cuando yo quiera, nada más. No se va a ver siempre. ¿tá? Y hasta ahí lo dejo. ¿tá? Lo que voy a hacer es eliminar la sección de escritorios virtuales. Ya que hay uno solo, entonces no se muestra. Y si no se muestra, entonces la voy a eliminar. Chao, hasta luego. Así se hizo. ¿tá? ¿Viste lo que hice y cómo lo hice? A ver. y No no, no me deja, ¿eh? qué horrible. Te aseguro que esto a vos no te va a suceder. Si te sucede, borro todos los videos del canal de YouTube. Mira cómo te lo digo, mira cómo te lo digo. De todas maneras está la tecla menú para abrirlo, ¿está? Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, ¿está? Al panel personalizadito y todo lo demás. Ahora, ¿cómo lo cambiamos de color? Porque este panel así, gris, a mí, como que no me llama. ¿viste? Me, estoy, me estoy tomando el, el, el trabajo de configurar todo el sistema y todo, y voy a dejar un panel ahí con un color que no me gusta. Bueno. A mí no me gusta, si a ti te gusta, ya está bárbaro, te ahorras un montón de pasos, pero yo te voy a mostrar igual cómo se hace. Bueno, embellecimiento del escritorio, eso se logra eh, instalando temas. Vamos a ir acá, tema, tema global, ¿tá? vamos a ir a tema global ahora, ¿tá? de, de... escoger el aspecto visual global. A mí me gustan los temas oscuros, ¿tá? acá ya tenés tres que se sabe que funcionan bien, por ejemplo el brisa oscuro está mejor que el anterior, a ver qué te parece a ti. Yo ya le di a aplicar, ahí. Mirá, ya cambió, ¿verdad? Mirá, tiene una ligera transparencia. Esto está muy lindo. Una ligera transparencia. Es un color muy agradable para la vista. Si estás trabajando todo el tiempo con la máquina, no están buenos los colores claros, porque es como que te perforan los ojos. no Lo que vamos a hacer ahora es obtener nuevos temas globales. Siempre lo mismo. ¿Viste que siempre lo mismo? Ir al botoncito s esperar a que cargue, seleccionar la vista, seleccionar los, prim los mejores primero, bla, bla, bla. Ta. Voy a agrandar acá. Show, o sea mostrar todo. Primero lo más reciente, no. Primero lo más puntuado. Vamos a elegir vamos a tomar prestado esto que parece de Manjaro o de Arch Linux o algo así Mientras no venga de Apple, como esta basura que está acá, perdón, tenía que decirlo. Ni de Windows otra basura más, perdón, tenía que decirlo. Y miren este, una planta de la marihuana acá. Si sí, esto, cualquiera. Y mientras no venga de esos lados, yo instalo lo que venga. Y lo que venga y me guste, ¿no? por favor, Vamos a instalar este, por novedoso, no es que me guste mucho, pero es novedoso. <risa> eh, vamos a instalar este también. ¿tá? Vamos a instalar esos temas. Te voy a prevenir de lo siguiente. Los temas a veces hacen que los iconos no se muestran correctamente. Los temas afectan absolutamente a todas las ventanas que abran, así sean programas. Afectan a todos los menús, a todos los iconos, a toda la personalización general del sistema operativo. Así que si uno de estos temas no te funciona muy bien, cambiate para otro. Vamos a esperar a que termine de instalar este para cerrar la ventana. Honestamente nunca cerré la ventana antes que terminaran de instalarse las cosas. Capaz que no pasa nada, capaz que sí. Bueno, vamos a probarlo, vamos a darle cerrar. Está, ya está. Y se instalaron dos de todos los de, de tres o cuatro que elegí, no sé. Vamos a poner el PSION. <risa> Clic izquierdo, aplicar. Vas a ver cómo cambia ahora. Bueno, acá cambiaron los colorcitos. Ah, eh, tiene un ocre fuerte. A ver acá qué onda. Creo que abrí una cosa de ayuda sin querer. Sí, abrí un coso de ayuda sin querer. ¡Nah! Tiene el cosito de Windows. Nah, nah, nah, nah, nah. ¿Qué es esto? No, los botones de arriba son como los de Windows. ¿Viste eso? Mira, mira, mira. Voy a abrir la ayuda, fíjate. Ahí está la banderita güey. Windows. Ah, muy fuerte. ¿Sabes cómo se va esto? Pero ¿sabes cómo? Y es más, sirve. Sirve porque lo que hago ahora. Eh, obtener nuevos temas. A ver. Todo. Ah, ahora me saltó la ventana de, de, de, de la contraseña de root porque está instalando. Quedó instalando cosas. Está bueno eso. Está bueno eso eh, que, que pueda cerrar la ventana y que no se interrumpan los procesos. Voy a ir a todo, o no, solo instalados. Esto, desinstalar, te va, minero, te vas, te vas. ¿Y esto qué onda? Desinstalar también. Está... No, ah, no, este fue el que instalé recién, creo, ¿no? A ver. Vamos a elegir ese. Este está bastante más lindo. A ver, si no me encuentro con cosas raras. A ver, voy a abrir cualquier cosa. Voy a abrir Dolphin. Ahora sí, ahora sí. Yo no quiero una banderita de Windows rebotando en mi escritorio. Mm, por favor. La basura en el contenedor de la esquina. Ni una manzana tampoco. Y menos mordida. Es echa a perder enseguida. Que está bien. Bueno, está. ahí tenés. Está. Voy a poner a este. Para que veas cómo se hace todo esto. Y ahí vuelve a cambiar. Este me gustó también me voy a quedar con este, a ver voy a abrir algo, cualquier cosita, a ver Dolphin, muy bien, perfecto, Ta, me gustó, me gustó por el fondo azulado y demás, Ta, me gustó, me gustó, bien, Ta. de esa manera se cambia el tema general global, Ta, lo ves, Mira qué lindo que va quedando, ¿Cómo vamos a decir que Linux es feo, Linux es más lindo que mal que lindo, lo primero que hay que hacer es elegir una buena opción que es KDE, si vos querés que sea lindo tu Linux, que luzca muy bien, primero tenés que elegir a KDE o algún escritorio muy bonito como este. Y extremadamente personalizable, no como el Uglity, quiero decir Unity, que ahora se llama Lili no sé qué, Ubuntu siempre haciendo esas cosas, este, tomando a, ¿cómo es? a Genome para, para, para hacer una mamarrachada de Genome inusable y adoctrinando a la gente a lo Microsoft. Ah, Ubuntu también marcha en la bolsa, igual que Apple, igual que, igual que, que Macos, igual que Windows. Ubuntu también, para la misma bolsa y para afuera. Perdón, yo soy honesto siempre, le debo a los usuarios eso. Para, para que veas la línea que se marca en el canal. Puntero al ratón, iconos y ventanas. Puntero al ratón, ponemos, mira lo que es un sistema operativo como la gente. Si pones ratón no pasa nada, pero un tilde, un tilde ya puede cambiar las cosas. Así que lo que voy a hacer acá ahora es ir a cursores, elegir, escoger un tema de cursores para el ratón. Voy aquí, esto es todo absolutamente lo mismo, obtener nuevos cursores, ordenar por primero lo más puntuado, o sea, no lo voy a volver a hacer. Voy a elegir este que me gustó ya de una, voy acá y le doy a aplicar y aceptar aceptar. Entonces en algunos casos vas a ver que te aparece el, el puntero que estaba antes y en otros vas a ver que te aparece el nuevo puntero. Eso me parece que es un problema de KDE. Se ve que cuando interactúa con el tema del sistema, obedece a la forma que se le pidió. Pero cuando interactúa con el fondo de algo o algo así, ya no. A ver con una ventana y no, no sé. No está muy bien eso. Pero está, es así. Vamos a cambiar los iconos ahora. O sea, estos iconos que se ven acá. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es elegir, es seleccionar dentro de lo que ya está instalado para no tener que volver a ir a obtener nuevos iconos, ordenar del, del mejor puntuado al menos puntuado, bla bla bla bla. Vamos a elegir uno que nos guste. A ver este, Group Box. A ver este. Aplicar. Vamos a ver cómo cambian los iconos acá. Ahí cambiaron, ¿ves? Vamos a tener una mejor visualización. Acá, en, en el menú, por ejemplo, también cambian los iconos, ¿Ves? Acá también cambian. Vamos a hacer un cambio más. Vamos a ir a tela dark. Ahí va, dark, mejor. A ver cómo cambia aquí. Bien, ahí cambió. Estos son parecidos a los que estaban antes. ¿tá? ¿Ves? Como cambian, no son los mismos. Vamos a dejar el group box. Vamos a dejar este que está más o menos bien. Lástima que no hay uno azulcito. Podríamos instalar uno, pero para no hacer tan largo el video lo voy a dejar así. Está, está bastante discreto igual. Está bien. Está, así que de esa manera se seleccionan iconos. Vos hacé tu experiencia. Yo te recomiendo que pases un rato configurando tu escritorio KDE porque después lo vas a ver muchas horas de tu vida. Está, lo vas a visualizar un montón de horas de tu vida. Entonces configurarlo durante una hora o durante 40 minutos no es perder el tiempo porque después vos te sentás a trabajar en el equipo y es un verdadero placer está para la vista para no sé para, para ti en definitiva ventanas lo último que nos toca es las ventanas vamos al menú Pongo, escribo ventana y voy a decoración de ventana configurar barra de título y borde de las ventanas voy ahí esto es todo lo mismo que antes, obtener nuevas decoraciones, bla, bla, bla. Aquí ya hay algunas disponibles, algunas que ya están ahí. Vamos a darle a obtener nuevas decoraciones, no me gustan mucho las que están ahí, pero bueno. Primero lo más reciente, maximizo. Perdón, primero por puntuación, no lo más reciente. A mí me interesa mucho la estabilidad, lo que pasa. Creo que ustedes ya lo saben eso acá vamos a ir a ver esta vista un poquito mejor capaz y acá tenemos que ser medio mago como para verlo esto no bueno supongamos que nos gusta este en vez de darle a instalar le voy a dar doble clic ¿Está? ahí te lo muestra por ejemplo cómo sería la ventana vamos a instalar y vamos a ir para atrás vamos a ver algún otro a ver a mí me gusta que tengan colorcito los botones pero a la vez que se parezcan bien al entorno Unix. Bueno, vamos a dejar ese para no perder mucho tiempo. ¿tá? ¿Y a ver a dónde está? Acá. Sweet Dark y Sweet Dark Transparent. Obviamente voy a ir al transparente. Miren lo que es mi, mi escritorio. A mí me gusta eso. Aplicar. Y aceptar. Entonces vamos a abrir una ventana cualquiera. Por ejemplo, esta. A ver cómo luce. ¿tá? Y luce la, la barra. Luce transparente. Acordate lo siguiente, esto es una combinación de factores que hacen a todo lo que vos estás viendo. Tiene que ver el tema, tiene que ver la configuración de las ventanas, tiene que ver el tema de iconos y demás. Todo hace una especie de combo, así que vas a tener que pasar un rato configurando tu sistema, pero lo dicho anteriormente, vas a pasar con él un montón de tiempo de tu vida, así que está bueno dedicarle un tiempo antes, un tiempo previo para marcar la diferencia, porque Linux es así. ¿Por qué Linux te permite hacer tanta cosa? Bueno, justamente para eso, para que vayas y las hagas. ¿tá? Así que vamos a dejar por acá el tema de la configuración de ventanas. Y por acá terminamos el video. ¿tá? Espero que te guste cómo luce este sistema operativo. Eh, espero que te gusten sus iconos, su personalización, su menú, etc. Etcétera, etcétera. Y que seas feliz con tu configuración de KDE, que esa es la idea. Te veo en el próximo video. Abrazo.